pues como digo, eh, las sesiones de tipología documental y herramientas de búsqueda Le, como, como sabéis, bueno, como sabe, como sabéis eh, existen pues diferentes tipos de, de documentos para comunicar los avances científicos y transmitir los conocimientos y, y que cada uno de ellos pues eh, tiene un, un, un contenido concreto y por tanto varían en lo que es la extensión en la profundidad y, y en la organización interna de cada uno de ellos, entonces eh, por ello eh, eh, eh, fundamental conocer eh, qué tipos hay, qué, qué es lo que vamos a encontrar en cada uno de ellos, y después, posteriormente, pues, saber con qué tipo de herramientas de búsqueda podemos localizar ese tipo de, de documento que, que nos interese en un momento concreto. ¿no? El programa, pues, es eso, en primer lugar, un bloque ¿no? de tipología documental, veremos cada uno de los principales tipos de documentos que hemos considerado que, que pueden ser de utilidad, eh, veremos su representación bibliográfica, porque... Ahora ya os comentaré, bueno, comentaré cómo, por qué es importante, eh, su descripción en Ureca y así como se puede localizar en ella, ¿no? Y después pues, estaremos, veremos lo que son las herramientas de búsqueda, las distintas herramientas de búsqueda y localización de la información. Pues los catálogos de biblioteca, los portales de revistas, portales de libro electrónico, herramientas de descubrimiento y, y bases de datos. Vale. ¿Por qué necesitamos.? ¿no? conocer la, la tipología documental. pues Por eso que, que acabamos de, acabo de comentar que existe una sobreabundancia de información, existen muchos tipos de documentos y no todos ellos profundizan, tienen la misma profundidad, se organizan de la misma manera. Por tanto, eh, conocer qué tipologías existen eh, es fundamental pues, para decidir qué tipo de documento más adecuado a la consulta que necesitemos en un momento determinado. Y, y también, por otro lado, eh, es interesante conocerla para poder identificar eh, un, un tipo de documental específico que, que después nos sirva eh, de ayuda para buscarlo en la biblioteca. Así como cuando nosotros estamos consultando un libro o un artículo pues muchas veces al final de, de ese artículo, de ese, de ese capítulo de libro o de ese estudio, suele venir una serie de, de referencias bibliográficas que son las que el autor se ha basado de ayuda para su investigación y entonces pues eh, saber identificar esas referencias, si se corresponde con un libro, con un artículo, con una tesis, etc., pues también es fundamental para saber después si nos interesa o no eh, buscar esa, esa referencia. Bueno, pues como tipologías documentales que hemos dicho son muchas, nosotros eh, vamos a ver algunas de ellas, las que creemos que son más importantes, en primer lugar, pues los manuales, ¿no? los tratados y los que se ya hablan, se dicen de forma general como obras de consulta, ¿no? Que estos documentos, pues, pues son, son los que sintetizan el conocimiento ¿no? eh, que está disponible y que pues que resulta de lo que es de reunir, resumir, organizar y presentar, pues los descubrimientos y y, y avances de la comunidad científica que ya ya, que ya están y, y de manera que la podamos hacer consultas rápida. ¿no? Eh, existen varios tipos de, de obras de consulta, como por ejemplo los manuales. Los manuales normalmente son los que eh, utilizamos para seguir un estudio, una enseñanza. ¿no? En, en, en este caso en la universidad, pues alguna, alguna de las asignaturas. Los handputs o compendios, compendios, perdón, que recopilan datos tablas, eh, fórmulas, ¿no? instrucciones, etcétera, las enciclopedias, que lo que hacen es que cubren un amplio sector ¿no? del conocimiento de una disciplina de forma organizada y, y los diccionarios que bueno que nos pueden ser útiles para, para buscar voces ¿no? o, o conceptos o temas ¿no? de, de lo que este necesitemos, información que necesitemos. ¿Para qué usamos este tipo de, de, de documentos? Bueno, pues como hemos comentado para re realizar eh, una consulta rápida, no, inmediata, ¿no? De, de una información concreta, muy precisa, ¿no? Normalmente estos estos libros, vamos, estos documentos, estos que suelen tener formato libro, eh, sirven para satisfacer una duda, por tanto no es necesario leerlo entero, vamos en concreto al, al, al dato que necesitamos, eh, al procedimiento, al gráfico que, ne que necesitemos, y, y también nos pueden servir pues, para encontrar ideas claves, ¿no? fechas importantes, eh, conceptos, etcétera, o voces en el caso de, de diccionario. Suelen ser, obra, vamos, suelen ser documentos voluminosos de muchas páginas, que muchas veces incluso están... Eh, pues eh, Están en varias partes, ¿no? publicados en varias partes o tomos Suelen tener títulos también generales, ¿no? muy, muy generales, no nada concreto Normalmente el formato que tienen es papel Aunque ya cada vez son más habituales los de formato electrónico y se acceden a través de, de, de bases de datos. Y, y cuando y su identificación o ¿no? su código numérico comercial, que es uno de, de los datos identificativos que nos pueden servir para, para determinar qué tipo de documento es, es Swiss y ICBN acuerdo que es un control de dígito de, de 13 dígitos ¿no? numérico que, que nos sirve para, para identificar esa obra eh, con respecto del resto ¿no? eh, como hemos dicho pues son para una consulta rápida y, y parcial y sobre todo pues la tarea lo que la más, lo que más importante para, para nosotros es que eh, eh, suele apoyar el, el aprendizaje el aprendizaje en una, en una asignatura y además son los que normalmente vais a encontrar en, en la bibliografía recomendada de, de los docentes. Aquí he puesto pues, un, un ejemplo de por ejemplo diccionarios de, de sociología, eh, ¿no? una búsqueda en URECA donde hemos podido recuperar eh, varios, ¿no? en concreto 48 resultados de, de diccionarios o enciclopedias de, de sociología. Otra tipología interesante son las monografías, ¿no? Las monografías especializadas, ¿no? Que son aquellos que, aquellos documentos que lo que representa es un estudio detallado ¿no? y completo de, de, una materia determinada. Eh, normalmente, pues, suelen estar en un solo volumen, o hay veces que más, ¿no? Eh, puede estar editado en varios volúmenes. Son documentos muy, vamos, especializados, ¿no? En un tema concreto. Y es el resultado de, de la investigación original por parte de, de los autores. Normalmente lo que aportan pues son eh, suele ser aportaciones nuevas y, y ofrecer pues diferente análisis. Aunque las monografías eh, eh, se publican en, en todas las ramas del conocimiento, sí es verdad que son más habituales en las ciencias sociales y en las humanidades, más que, que en lo que son en la en la ciencia eh, pura, digamos, ¿no? La, la ciencia físico naturales biomédica y, y, tecno y tecnológica. Su aspecto normalmente también es de, de libro, aunque también hay bastantes ya que se, que se editan en soporte digital y, y también pues, se identifican por su, por su número comercial, ¿no? El ISBN, eh, como hemos dicho antes, de, de 13 dígitos. ¿Para qué utilizamos pues, las monografías especializadas? Pues normalmente para buscar información sobre un tema a fondo, también para lecturas recomendadas, ¿no? especializadas o complementarias de, de los manuales o, lo de, o de los que son más, más generales, para poner el tema pues, en un contexto con otras cuestiones importantes y también para encontrar pues, resúmenes de, de investigaciones para apoyar un, un argumento. En cuanto a su representación bibliográfica, que es lo que os comentaba antes, bueno, que, que hace falta que conocer un poco cómo se estructura la, la referencia cuando los vamos a encontrar en, en otros documentos. Aquí os he puesto la, la representación. Eh, como veis, pues, la, los libros, o la monografía, van a tener eh, un, un autor o autores, no que, que es el primer, el primer dato que, que veis, eh, en azul una fecha de publicación, ¿no? que fue cuando se publica, cuando se edita, un título, un, un editor y su ISBN, que es el, el código que, que antes os he estado comentando. Cuando, cuando es una monografía electrónica, pues los datos básicos son los mismos, lo único que, que difiere ¿no? es que en este caso... Eh, el hay que, se suele indicar que está en línea ¿no? con, con la información que veis aquí que pone en línea y, y cuál es la URL para acceder, ¿no? ya sea porque sea un PDF o sea un HTML, lo que sea, y, y esa es la, la disponibilidad que tiene, que tiene el documento electrónico. Esto es una, bueno, una búsqueda, un libro... Eh, recuperado desde Eureka, del catálogo de la biblioteca, y para que veáis también los datos identificativos de, de la monografía. Por un lado el título, no se ve en primer momento, los autores, eh, la editorial y fecha, y, y luego pues eh, cuál es su disponibilidad en la biblioteca. Por un lado, este libro lo hay en dos formatos, uno que es en formato físico, que se indica porque pone que está disponible en biblioteca, CRAI, y la sala de que está en la sala de lectura y cuál es su asignatura, que es el, eh, la asignatura topográfica, ¿no? el, el número donde tenéis que ir a localizarlo en la estantería de forma física, ¿no? el 02 en esta ocasión. ¿no? Y también, pues el formato es el, el otro formato que es disponible en línea que es como se, se indica aquí y seguramente pues cuando accedamos ahí nos dará la opción de entrar en la plataforma donde se encuentra este, este libro para poder visualizarlo. Y el dato de, del ISBN, pues ese identificador lo encontráis más abajo en, en más información. Dentro de las monografías, pues uno de, de los tipos de documentales son los capítulos de libro, que a lo mejor también os puede interesar simplemente eh, buscar la información de ese capítulo, ¿no? que son pues una, una división que se hace en los libros, ¿no? Para llevar un mejor orden de, del mismo, de esa materia. Eh, en Eureka, por ejemplo, pues muchos de los libros, la mayoría de los libros electrónicos, se encuentran indicados, con lo cual eh, en muchas ocasiones somos capaces de recuperar eh, la. Eh, esa parte, ¿no? ese capítulo de, de, un de un libro que es más amplio por, por el título. ¿no? En cuanto a su representación eh, de referencia, ¿no? pues eh, en este caso lo que identifica que es un capítulo del libro, por un lado es que normalmente se indica una, un número de páginas donde se encuentra ese capítulo de, dentro de ese libro y, eh, en primer lugar, siempre se indica el título del capítulo y luego, a continuación, eh, en, en qué en qué monografía, ¿no? en qué publicación principal se encuentra. ¿no? En este caso, por pues, la biblioteca universitaria sería el título de la obra y el título del capítulo, pues, la catalogación en un torno híbrido. Cuando es un, un capítulo de libro electrónico, pues eh, los datos son los mismos, identificativos, lo único que es en este caso se, se incluye que la, la disponibilidad, la disponibilidad online con su dirección de cómo podemos acceder a él. Y, y, se, y se indica también pues, la última fecha de consulta, porque eso es importante, ¿no? Puede ser que que no sea muy actual y, y el enlace esté roto y entonces fue pues, por lo menos cuando fue la última vez que se consultó y en esa fecha sí estaba disponible. En Eureka, por ejemplo, pues, los datos identificativos de, del libro son estos que estamos, los tenemos aquí señalados, ¿no? el título de, del capítulo, el autor y el título del libro serían momentos críticos. Y ya pues, te indica la página donde se encuentra ese, ese capítulo en concreto. Este es un capítulo de libro electrónico, como, puede, como se puede ver aquí ¿no? en acceso en línea, nos indica que se accede a través de la plataforma de libro cátedra España y que ese es el enlace para, para poder acceder. Y el resto de los datos, bueno, pues aquí igual bueno, la fecha de la publicación de la obra, de la obra principal, eh, el editor y, y el ICBN. Continuamos. Bueno, pues los artículos de revista, ¿no? A revista o los artículos científicos. Bueno, pues en este caso, este, este tipo de documental son el medio fundamental para, para informar de los resultados de, de investigación. Por tanto, pues, porque en ellos lo que se hace es que se da a, a conocer pues nuevas aportaciones, descubrir cosas que, que, no, que no se conocían antes, ¿no? Por tanto, son la, el documento, ¿no? El tipo de documental de investigación por, por antonomasia. Aunque es verdad que en algunas ramas de, del conocimiento son más abundantes que en otras, como por ejemplo, todas las que son las ramas de de las ciencias de la vida, el salud y, y físico-naturales son mucho más abundantes que en las ciencias sociales y en las humanidades, pero mmm, sí hay en, en todas las ramas. Que por, el, por la, la importancia que tiene, ¿no? eh, eh, por, los, por los conocimientos que, que se aportan en los, en los artículos, este, podemos considerar que estos artículos que se publican en las revistas científicas, pues... Son uno de, de, de los tipos documentales donde se ejerce pues un, un control ito, editorial más riguroso para seleccionar este tipo de textos que van a ser publicados. Eh, por tanto, este tipo de, de, de documentos, ¿no? Los artículos de revista eh, suelen estar suelen llevar un proceso de revisión, de revisión por pares, eh, en inglés conocido por peer review, en el que se examinan pues, con detalle todos lo, los artículos antes de ser publicados. Normalmente, esta, los artículos, suelen, el idioma en el que se suele publicar suele ser en, en inglés, son los que más abundan, aunque también pues, los, hay, los hay en, en español. Y, y este tipo de, de tipología documental, pues lo vamos a utilizar principalmente pues para obtener de forma rápida la información científica más, más reciente y obtener por una información especializada y además revisada por, por, por pares. Una manera de identificarlo es a través de su ISCN, que es un código de, de ocho dígitos, que el que se diferencia con, con el de los libros. Un segundo... Ya, esta es su, su representación, ¿no? la referencia ¿no? bibliográfica del artículo de revista. Eh, como veis, pues, normalmente vamos, tiene una autoría también, una fecha de, de publicación de, del artículo, en este caso pone aquí 2000, 2009, y un título del... De, de un título del artículo, ¿no? la necesaria transformación de la biblioteca escolar, que se encuentra este artículo dentro de la revista Mi Biblioteca, la revista del mundo bibliotecario. Normalmente las revistas pues, eh, se publican en fascículos diferentes, de una forma indefinida y suelen estar pues, numerados con, con número o con volumen. El número de, de páginas del artículo viene a continuación y por último, pues la identificación con el ISCN del título de la revista en concreto. En cuanto a la revista electrónica, pues su forma de representarse es parecida a la, a la que es, es en papel, con la, con la diferencia de, de, como hemos visto en los libros, de, de la disponibilidad. De disponibilidad electrónica pues, a través de, del DOI, de una URL o donde se encuentre, ¿no? y, y la fecha de, de consulta. En Eureka, pues los datos identificativos del artículo de revista pues vendrán determinados en un primer lugar arriba, el primer, la primera eh, información es del título de, del artículo, los autores a continuación, y después, pues, el título de la revista, ¿no? En este caso, pues, este de aquí, con su fecha de publicación, el número que, de la revista y, y el volumen, y, el, y las páginas que ocupa el artículo dentro de la revista. En este caso, esta revista también es electrónica, como, como vemos aquí, que pone acceso en línea. Y, y haría falta entrar en este en este enlace. Y más abajo, pues encontramos lo que es el ISSN. El ISCN en papel, formato papel de la revista y el ISCN en formato electrónico. Los artículos, la, las revistas, pues cada vez son menos las que hay en formato impreso, aunque siga viéndola y, y se publican pues, mayoritariamente en formato electrónico. Otro. Dime. Sí, yo lo que... Le, buenos días. Le, buenos días. Le, le preguntaba a Miriam que realmente mmm, cuando, no sé, bueno, por ejemplo, yo personalmente cuando accedo a Eureka, eh, sí. depende mucho, muchas veces de, de la forma en cómo accedo, si directamente desde mi, mi, mi usuario o si accedo desde Google normal. Entonces, si accedo desde Google normal... Eh, los términos de búsqueda, pues, me, me varían. Entonces, ahora mismo yo, por ejemplo, eh, he entrado desde Google y ahora mismo no tendría ni idea de cómo acceder a lo que usted está explicando en cuanto, por ejemplo, a los artículos de revista. ¿Cómo busco? Bueno, pues, ahora lo vamos a ver más adelante. Mi intención es eh, terminar un poco esta parte, digamos, de, ¿no? de, de contenido más, eh, textual y eso y entrar en URECA y, y verlo. Si te parece, cuando lleguemos a esa parte lo, lo vemos, ¿vale? Ok. Como... Y además me voy a ir aligerando porque quiero que, que nos dé tiempo a, a verlo todo. Entonces, eh, tipología documental, las ponencias de, de congreso. Esto normalmente lo que recogen son los documentos que se han, que se han, ¿no? que se producen por, por reuniones científicas, reuniones científicas, profesionales, no tipo congresos, simposios, conferencias, seminarios, workshop foro etcétera. Entonces, eh, esto, lo, las ponencias de, de congreso, por un lado pueden están las actas, ¿no? los proceedings, que son el conjunto, el conjunto de materiales reunidos, y por otro lado las ponencias, las comunicaciones, ¿no? o también llamados papers, que son las partes o contribuciones que, presentadas por, por los asistentes. Este tipo de, de documentos suelen ser muy especializados porque eh, eh, lo, tienen gran, un gran interés, porque es, resultan del intercambio de experiencias profesionales y lo que hacen es que difunden pues, nuevos conocimientos. Normalmente este tipo de, de publicaciones eh, eh, no están publicadas de forma comercial, se suelen encontrar en las mismas páginas de, de, del Congreso, aunque también pues, están en bases de datos o, o en buscadores científicos. Y, y cada vez pues, la forma de acceder eh, suele ser eh, electrónica. Eh, vamos a continuar, vale, lo utilizamos pues, como he dicho para conocer de manera rápida y temprana las novedades y avances de la investigación, cuando se necesita una información muy especializada, ¿no? y para y ya en fases pues, más avanzadas de, de, de estudios. Su representación, eh, lo que le diferencia con digamos con el otro tipo, el, el resto de tipología documental, es que normalmente pues, va a venir el congreso al que pertenece, no, el título al que pertenece y y la universidad que la ha organizado eh, y la, la fecha de, de publicación y qué número de congreso es, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el primer congreso. Cuando es electrónico, como siempre estamos indicando, vendría una dirección de, de URL y su, de, y su consulta, la fecha de consulta. La... Otra de las tipologías son las tesis doctorales, que estos son los, los, los estudios, ¿no? los trabajos de estudio e investigación que se desarrollan, que se realizan conducentes pues, a obtener el título de, el título de doctorado. Eh, estas tesis doctorales, este tipo de documental, pues son muy, muy especializados también, son de bastante, bastante densidad y, y los vamos a utilizar pues, normalmente pues, cuando. Necesitamos información muy especializada o como fuente de, de inspiración para, para elegir o concretar el tema de, de, de, de un proyecto ¿no? en concreto. En cuanto a, a la referencia bibliográfica, pues eh, esta sería normalmente, se indica el tipo de documento que es, como tesis doctoral, con su título y la universidad donde se ha, se, para la que se ha presentado, ¿no? desde que se ha, se ha desarrollado. Vale. En Dialnet, por ejemplo, que es una de las plataformas donde podemos recuperar tesis españolas, pues eh, los datos identificativos de, de las tesis doctorales pues son estos que, que indicamos aquí. <coughs> Perdón. Y por último, eh, los textos legales. Los textos legales pues, son aquellos documentos normativos que son normalmente de carácter obligatorio, que están aprobados por los poderes públicos y, y que en última instancia pues, vienen configurados por por, por el Estado del Derecho, ¿no? desde la Constitución hasta los tratados que articulan el derecho internacional. Eh, hay muchos tipos de, de normas legales según el rango jerárquico, el órgano o el ámbito geográfico, pueden ser desde tratados, convenios internacionales, a las constituciones, leyes, eh, decretos, leyes, leyes, eh, reales decretos, disposiciones, reglamentos, ordenanzas, etcétera. Y normalmente eh, eh, esto lo, va, lo vaya a necesitar cuando necesitéis necesitáis regular o informaros sobre la regulación de algún tema que estéis estudiando o consultar alguna legislación de, de, del tema que estéis trabajando. Y por último, los sitios web... Que, que bueno, que, que todo el mundo bueno, en principio sabe lo que es, que es un sitio bueno que Isidro Aguillo pues, lo, lo define como un lugar físico interconectado a la red internet donde está depositada pues, la información en formato electrónico, accesible mediante el protocolo HTTP. Entonces, pues su representación bibli bibliográfica <coughs> perdón, sería esta que vemos aquí, que... que que realmente pues se incluiría quién es el autor del sitio web, eh, la fecha que viene normalmente en la parte inferior ¿no? de, del copyright de, del sitio web y el título de, de la parte de, de ese sitio web en concreto, ¿no? como, como, como se llama esa, esa página web. En este caso, como la autoría es la Universidad de Pablo La Vide, pues el editor sería la Universidad de Pablo La Vide y también incluiría una una dirección URL para poder acceder. Y en parte del sitio web, pues igual. Hemos puesto un ejemplo de una, de una página web, que ¿no? pues sería esto, donde se encuentra un artículo con los datos de la autoría, la fecha de publicación y el título de, de la parte de, de web. Pasamos a la segunda parte de, de la formación. Eh, esta pues vamos a ver lo que son lo, las herramientas de búsqueda. Los catálogos bibliográficos. Los catálogos bibliográficos pues, son herramientas que sirven para localizar los documentos, los documentos que forman parte de una unidad de información, en este caso, pues normalmente una biblioteca. Los catálogos los usamos pues, cuando queremos localizar pues, libros, títulos de revistas o congresos que so forman parte de la colección de esa biblioteca y que normalmente pues, están en soporte en soporte papel. Dos ejemplos de catálogos que tenemos aquí en Andalucía Estos son el Catálogo CEBUA, que, Cat que forma parte de lo que es el Consorcio de Bibliotecas Universitarias Andaluzas, donde se recoge toda la colección física de las ocho universidades andaluzas, y, y CASPA, que es el, el, el catálogo colectivo de, del sistema de bibliotecas públicas ¿no? el Centro de Documentación de Andalucía. Las herramientas de descubrimiento que de este tipo es nuestro nuestro catálogo de biblioteca Eureka, que estos son unos motores de, de búsqueda que localizan documentos, no solo de la colección física de la, de la biblioteca, sino que también documentos electrónicos que, que forman parte de las bases de datos o portales de revistas que la biblioteca suscribe y que son capaces de ser recuperables a través de Eureka, así como también eh, contiene acceso abierto. Y todo ello se puede realizar de una sola consulta, sin tener que acudir a otro tipo de herramienta. este es, el, es el, el, la herramienta de, de consulta, ¿no? de localización de información, que más recomendamos porque en principio una sola, en una sola interfaz pues, es posible recuperar eh, todo este tipo de, de información. Perdón, es que tengo la garganta regular, estoy un poquito con la garganta mala. Ay, y, se me, y se me seca. Esta es la pantalla de, de Eureka que ahora vamos a entrar a, a verla. Base de datos bibliográfica. Bueno, pues en este, este tipo de, de herramientas lo que recoge pues, es información, normalmente básicamente textual o alfanumérica, y que ha sido pues, incorporada a esa base de datos y que permite su recuperación. En ella vamos a encontrar lo que son artículos de revista, capítulos de libros, ponencia, tesis, informe, patentes, reseñas, eh, noticias de prensa. Etcétera, una, una gran variedad de, de tipología documental, todo ello de distintos, de distintos editores. Para acceder a la base de datos y portales de revistas de biblioteca, tenemos la biblioteca digital de, de la UPO, que es donde se encuentran las la guías y los tutoriales, y también pues, todas las bases de, de datos. Plataformas de revistas. En este caso, lo que contienen es eh, el, el archivo ¿no? de, toda la, de todas las publicaciones periódicas de uno o varios editores y que normalmente este portal de revistas, estas plataformas de revistas, plataforma revista, lo que permiten es acceder al texto completo de, de todo aquello que vamos recuperando. Aunque algunas, pues es verdad que solamente incluyen la referencia, pero normalmente incluyen el texto completo. Y que en este, este tipo de, de herramientas, pues la usamos sobre todo para. para para encontrar información sobre, sobre una disciplina común que esa plataforma trata sobre ella y entonces pues hacemos las búsquedas ahí. de acuerdo Existen bastantes editores que tienen portales de revistas electrónicas, como Proquest, Endare, Springer y todas esas pues la biblioteca de, de la UPO las tiene suscritas y se puede acceder a estas plataformas. Portales de, de libros electrónicos, ¿no? plataformas de libros electrónicos. En este caso, lo que estas herramientas lo que recogen son, pues eso mismo, arch, eh, el archivo de, lo, de los libros electrónicos, son monografías eh, especializadas y también, en algunos casos, hay obras de referencia y que son de varios, autos, de varios editores, perdón. Y, y nos da nos permiten el acceso al texto completo. Normalmente lo usamos para buscar información a fondo sobre un tema, como lectura recomendada especializada o para encontrar pues, de una editorial especializada un tipo de, de, de libros que yo, ellos que yo editan. ¿No? En nuestro caso, pues la biblioteca tiene ProQuest y Central, que es una de nuestras plataformas de libros electrónicos, en el que pues, hay a disposición de los usuarios más de 200.000 libros eh, de distintas disciplinas. Los repositorios institucionales, eh, estos son archivos digitales que normalmente recogen el material elaborado por, por el personal de una institución, profesorado o personal de investigación o estudiante, y también puede, puede llegar a albergar lo que son los trabajos de fin de grado o las tesis de esa universidad. Los hay temáticos que, que, lo que, que los autores los autoarchivan su propio material, como REPEC o ELIS, y también los hay... Eh, Recolectores de, de varios repositorios como es Recolecta y veis Normalmente utilizamos este tipo de herramientas para consultar las tesis, trabajo de fin de grado, trabajo de fin de, de, de máster y documentos elaborados por, por la institución que es la que normalmente lo, lo, lo sube. En nuestro caso, en la Universidad Pablo Lavide, pues, contamos con Río, que es el repositorio institucional de, de la universidad, y en el que podía acceder para encontrar este tipo de documentación. Y por último, los buscadores científicos. Los buscadores científicos pues, o académicos pues, permiten realizar búsqueda bibliográfica especializada de un gran número de disciplinas y fuentes, y en este caso lo usamos pues, para encontrar información complementaria cuando no lo hemos conseguido localizar en otro tipo de herramientas. La más conocida es Google Académico, ¿no? Google Scholar, pero hay otras más como Lens o como Microsoft, que, que también son buscadores académicos y científicos. En cuanto a las prioridades de elección para elegir una herramienta de búsqueda u otra, pues eh, la recomendación es que primero se utilice el buscador de la biblioteca, en nuestro caso pues Eureka, y, y una vez pues hechas las primeras consultas ahí, si necesitamos pues seguir consultando o algo un poquito más, más especializado, pues nos dirigiremos a la base de datos documentales en tercer lugar pues a los buscadores especializados y ya después pues si no si no si necesitamos a lo mejor eh, otro tipo de documento físico pues nos iríamos a, a y no lo encontramos nuestra propia institución nos iríamos a, a los catálogos y en última instancia, pues ya a otras fuentes como son los portales de revistas o repositorios, cuando ya buscamos especialmente algún tipo de documental eh, en concreto que alberga, que alberga perdón, ese, ese tipo de, de fuentes. Muy bien, practicamos. Pues llegamos a la parte de, de la práctica. Entonces, voy a dejar de, de compartir pantalla. Muy bien. Bueno, vemos que se ha incorporado alguien más. Me alegro. Eh, voy a dejar de compartir pantalla porque vamos a entrar en, Vamos a compartir de nuevo, pero vamos a entrar y, en Eureka. Entonces, comparto. Ahí va. Eureka, formas de acceder a Eureka. Que antes me preguntaba, que no sé si ha sido Rodrigo o, o Tomás. Forma de, de entrar en Eureka. La forma de entrar en Eureka en el catálogo de la, de la biblioteca, la herramienta de búsqueda de la biblioteca, es o por la página de la universidad, nos vamos a opo Virtual, Eureka. Aquí lo tenéis. Y entramos en, en la pantalla principal de nuestro catálogo de, de búsqueda. Esa es una de las formas. Otra de las formas sería... Pues cuando estés en la página de la, de la biblioteca de, de la universidad, ¿no? Uh, Upo.es barra biblioteca, pues en primer, en la primera pantalla ya estáis viendo la caja de búsqueda de Ureca y es tan sencillo como pues, entrar aquí. Y, y ya está, y empezar la búsqueda. Entonces, he resuelto de momento la forma de acceder, no sé si quién me lo preguntó, si fue. Eh, Rodrigo o no sé quién ha sido. Eh, Se ha resuelto. A ver. Sí, sí, sí, no sabía que tenía que volver a para el chat. Perdona, ya uh -huh. le digo por audio, que si no me importa. No, no, no pasa nada. Val, sí, claro, es que tengo que sí, tengo que volver. <ríe> Pero bueno. Vale, vale, nada, sí, ya, ya lo he entendido. Yo yo es que claro, entraba directamente desde Google, ponía Eureka y ahí es donde me daba lugar a confusión, porque URECA también lo pone como una tienda de electrodomésticos, entonces también daba confusión. Claro, claro, por eso. Eh, hay, que, hay que usar los medios, digamos, oficiales y los, los medios en donde se encuentra. Entonces, bueno, volvemos. Vale. Ahí va. Bueno, pues estamos en URECA, ¿no? Aquí. Entonces... Por ejemplo, vamos a hacer algunos tipos de búsqueda para local, intentar localizar lo que, la tipología documental que hemos estado viendo, ¿no? Por ejemplo, lo que son los manuales y tal, ¿no? Podemos tener una referencia concreta porque el profesor en, la, en, la, en clase, en la asignatura, tenemos una serie de libros que, eh, que quiere que, que los consultemos, entonces, pues, nosotros lo que vamos a hacer es que tenemos dos tipos de búsqueda, búsqueda simple y búsqueda avanzada, ¿no? Como tenemos los datos identificativos de ese, de ese documento, de ese libro, eh, o en bueno, un libro, o no sabemos qué tipo de formato que es, pero nos vamos mejor a búsqueda avanzada. Y aquí podemos desplegar ya eh, en qué campo queremos buscar, si queremos buscar en el título, en el autor o, o en la materia del documento, ¿no? Si por ejemplo le por, eh, damos a, a, a título y ponemos un título, yo tengo por aquí uno, uno, en concreto unos datos, ¿no? Eh, la acción. Perdón, educativa social. ¿Vale? Nuevos planteamientos. ¿Vale? Y eso por un lado el, el título. Y sabemos que el autor es un señor, alguien o una señora que se llama Pérez. Y además. Puede ser que tengamos el año de publicación, etcétera, pues lo incluso lo podríamos poner, ¿no? Eh, le damos a buscar y a ver si nos lo recupera. Vale. Nos ha recuperado, nos ha recuperado tres libros. Lo pone aquí, que el tipo de documentales son libros y, y parece ser que, que uno de estos es, ¿no? Porque yo tengo como dato que es 2000, 2012 y ahí ahora mismo. Eh, Tres, tres, tres resultados. Una cosa importante que se me ha olvidado comentar, antes que nada, y así ya me lo recuerda, es muy es importante identificarse. Es importante identificarse con nuestro usuario contraseña de la universidad, porque en algunas ocasiones, algunas bases de datos, algunos portales de revista, requieren eh, autenticarse, ¿no? que estemos identificados para que nos puedan de, dar resultados. Entonces, en este caso es muy probable que no, porque... Eh, lo hemos encontrado la primera, pero nos identificamos con vuestro usuario y contraseña de la <coughs> universidad. Voy a hacer eso yo ahora mismo. Vale. Ya estamos identificadas, aquí viene mi nombre y ya estamos identificados. Entonces, tenemos estos tres. Bueno, pues es disponible en línea, entramos en, en, el, en donde vienen el resto de los datos y vemos que se puede acceder. a. Dime, quien sea que, que me... Sí, disponible, disponible en línea, ¿qué significa? Que podemos acceder de forma electrónica al documento. No es papel. No es un documento impreso en el que tengamos que ir a la biblioteca a, a, a cogerlo. Disponible vale, en línea, vale, disponible vale, online. Vale, perfecto. Entonces, cuando veáis aquí disponible en línea es porque está electrónico. Y podemos acceder desde mi, nuestro PC, nuestro dispositivo, etcétera, de donde estemos consultándolo, podemos acceder al texto completo. Que te, te, lo, lo indica aquí, texto completo disponible, ¿dónde? En la plataforma El libro de cátedra España, ¿vale? Entramos en la plataforma. Como yo me he identificado antes, ya ahora no me vuelve a pedir que me identifique. Si no, me hubiera pedido que me volviera a identificar. Entonces, el libro lo tenemos aquí. La acción educativa social, nuevos planteamientos. En esta plataforma de libro nos está reconociendo Universidad Pablo de Olavide. Entonces, pues eh, aquí vienen todos los datos del libro, el número de páginas que tiene, eh, que está disponible, el acceso, todos los datos de, de la publicación. Y tenemos la opción de leer en línea o de descargarlo. E incluso agregarlo a la estantería como una especie de préstamo. Entonces... <coughs> Cada plataforma de libros electrónicos tiene una forma de, de posibilitarnos la lectura o la descarga de libros o préstamos. Es interesante que, que, que cuando vayáis a utilizar una de estas plataformas, entre y alguna de las guías de, este, de uso que tenemos elaborada desde las instrucciones de cómo, de cómo se puede leer en línea o descargarse, etcétera. En este caso, bueno, pues le voy a dar a leer en línea y debería ¿vale? abrirlo. Aquí lo tengo, el libro, yo puedo ya eh, navegar por los capítulos, por las páginas e irme pues a, a donde me, más me interese para, para comenzar. Además, este tiene un montón de, de, más, de muchas opciones como subrayado, sombreado, que podemos ir haciendo anotaciones aquí en, en el libro. Esto por aquí este tipo de, de consulta. Eso es cuando tenemos los datos en concreto, ¿de acuerdo? Cuando no tenemos la, la, la referencia, vamos a buscar un, un manual o algo que no, no tenemos ninguna, ningún dato concreto de un título, un autor, etcétera no Vámonos de nuevo a la página principal. Eh, por ejemplo, no sé, eh, la página principal, sí, la página principal. Por ejemplo, vamos a poner manual de derecho. Internacional, ¿vale? Entonces, si le ponemos comillas a esta, esta frase entera, Eureka nos va a recuperar todos aquellos documentos que tengan una parte de, de, de él, ya sea en el título, en el resumen, en la materia, etcétera, que contenga manual de derecho internacional. No solamente derecho, no solamente internacional o solamente manual. Vamos a ver qué pasa, vamos a darle a buscar, a ver qué nos recupera vale pues De momento nos ha recuperado 82, 82 libros, que ha recuperado donde el título pone Manual de Derecho Internacional, aunque en este caso ha añadido público, pero esto, esta toda frase entera en la que, en la que aparece, incluso... Estos son los primeros resultados en el título, a lo mejor en los últimos resultados por lo que vamos a encontrar que es ese, que es, um, es, est, est, estos términos que hemos, que hemos puesto de búsqueda se encuentren en el resumen o en una parte del libro o en, o en parte de, de la materia. Aunque con lo, con lo de manual no lo va, no lo va a encontrar así, pero bueno. Entonces, tenemos sentido, ¿Son todos libros? Pues no lo sé, vámonos a la parte de, de filtrado, que está aquí a la derecha. Como vemos, no todos son libros, son artículos, son libros, son eh, disertaciones, son reseñas y capítulos de libros. Entonces, si lo que nosotros queremos son libros, libros el formato libro, ¿no? lo que es un manual, pues nos vamos, picamos en, en, en libros y ahora ya nos está dando 15 resultados de libros. Eh, Disponible en línea, lo mismo que hemos visto antes. Si entramos en la información completa, vemos aquí que igual usamos la misma plataforma. En el libro Cátedra, la que hemos visto antes, está el, el texto completo del documento. vale eh, Más cosas, vamos a seguir buscando más, más cosas. Por ejemplo, manual de derecho. A ver si salen por aquí. Salen muchos. Hacemos otra búsqueda, ¿vale? Pues mucho, muchísimo. 1919. Eh, libro o artículos o, o capítulos de libros que, que tienen estos estos términos que, que hemos puesto. Entonces, vamos a, bueno, pues vamos a, a filtrar otra vez, ¿no? Si filtramos por libro tenemos 295. Bueno, pues vamos a darle a ver... A ver, nos va... Nos va sí, dime, interrúmpeme. Eh, Miriam, una pregunta. Dime. Eh, el, el manual de derecho en este caso, por ejemplo, manual de derecho urbano, el que sale sí. primero es por algo en concreto o por no. Relevancia. Está eh, Eureka... El más buscado, eh, digamos, ¿no? No, por relevancia me refiero eh, en este caso, bueno, a este caso acabo de filtrar por libro. Y entonces el primero que me aparece en los resultados de los 295 es Manual de Derecho Urbano. ¿Por qué? Por, la, por, por simple relevancia de búsqueda. El que más se, bueno, se parece o. es verdad que hay muchos que son iguales, pero bueno, tiene que poner los primeros los que se corresponde más con la búsqueda, ¿no? Que es decir, los primeros son los que ha recuperado por el título. Si me voy al, al 200, a lo mejor ahí ya me voy a encontrar que, que es el capítulo del libro y no, el, y no el título del libro, con lo cual en, en los resultados me va a aparecer al final, digamos, de la lista. No sé si he respondido a tu sí, pregunta. Sí, sí, perfectamente. Vale, vale. vale, gracias. Vale. Nada, nada. Entonces... Eh... Igual, sigue siendo disponible en línea. Entonces, yo quiero físico, yo quiero, yo quiero que me dé el, el, el papel, sí, lo puedo leer en línea, pero yo, el que sea, no el que necesito, lo quiero recoger, quiero prestármelo en la biblioteca y llevármelo a casa. Entonces, eh, opciones aquí en el filtrado, disponible en biblioteca. Siempre que indicamos disponible en biblioteca, eh, nos va a recuperar los que son en formato en formato papel impreso, como queramos llamarlo, ¿no? por ejemplo, este, Manual de Derecho Constitucional, ¿vale?, de Balaguer. Entonces, entramos, viene ve varias versiones. Bueno, pues vamos a entrar a ver qué ocurre, porque hay varias versiones? Porque a lo menos son de distintos años de edición, lo ve 2021 por un lado y por otro lado está 2018. Bueno, pues yo quiero el más actual, ¿no?, evidentemente, incluso el, el que son ediciones pasadas está en el depósito, que se puede, se puede prestar, pero no está de consulta, de acceso libre en la sala porque consider, como consideramos que los más actuales son los que los alumnos pues van a, a querer consultar más. ¿Dónde se encuentra este libro, este manual? Pues en la biblioteca, en la asignatura topográfica 342 man Y nos vamos allí y lo recuperamos. Vamos a entrar también para ver... Uy. Bueno. ¿Qué le pasa? ¿No quiere trabajar? Ah, que pensaba que con el título se día, vale. Venga. Aquí, pues nos está diciendo que tiene varios, varios ejemplares y están, y están disponibles. Están disponibles, este no está disponible. Puede que sea un, un, un tejuelo rojo que sea para consulta en sala. Entonces, pues, pues nada, aquí vemos que. Que hay disponible, que su condición de préstamo son cuatro días, de si una vez que te lo prestas, tienes cuatro días para, para consultarlo. Y si lo puedes renovar, siempre que nadie lo haya solicitado, pues puedes renovarlo desde, desde mi cuenta. ¿Vale? Bueno, continuamos. Voy un poco rápido porque me gustaría que pudiéramos ver bastantes cosas. Entonces, diccionario, ¿vale? Hacemos una búsqueda de esos diccionarios. Por ejemplo, eh, ciencia política o diccionario ¿sí, de enciclopedia. Um, es decir, y, ¿no? Operador booleano y, y que me busque ciencia política y, además, quiero que me busque diccionario, le vamos a poner un asterisco, porque el asterisco lo que hace es que detrás de la O puede incluir más cosas, por ejemplo, en plural, diccionarios, ¿no? O, que me busque, el OR es el O, que me busque también enciclopedia, cualquiera de las dos cosas me sirve, le estoy diciendo, ¿Vale? Estoy diciendo que quiero que me busque diccionarios o enciclopedias de ciencia política. Vamos a ver. ¡Wow! Me salen un montón, ¿vale? Mil, 1739. Eh, porque habrá muchos que sean eh, electrónicos, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí ya sería cuestión también un poco de, de filtrar, porque yo tampoco quiero los artículos, quiero los libros, y ya pues mira iré ya especificando un poco más cuál de ellos poder entrar y, y consultarlo lo mismo si los quiero los que están disponibles en la biblioteca ya me imagino que los resultados se reducen bastante más y nos quedamos pues con 54 que ya pues iríamos a la sala y, y los consultaríamos normalmente los diccionarios la enciclopedias son de, de consulta en sala para consultas puntuales como hemos dicho antes qué más Seguimos siendo más búsqueda, vamos a intentar buscar ya monografías más especializadas, ¿no? Un poco más, que no sean manuales ni diccionarios, obras de consulta, ¿no? El uno, conocer... en el, eh, Miriam, perdón, en, el, en algunos sí. pone que disponible para su, su uso, pero que no se puede prestar. Exacto, porque lo que te comento, como son obras de consulta, se consideran de consultas rápidas y de consultas habituales en un momento determinado para, para algo en concreto, son eh, materiales, ¿no? Son ejemplares que están... Eh, eh, con un tejuelo, ¿no? Que se dice tejuelo rojo y es para consultarlo en sala, no es, no es prestable. Vale, vale, vale, Ese perfecto. No es prestable. Entonces, eh, como decía, vamos a intentar buscar otro tipo de, de documento, ¿no? Vamos a otro tipo de búsqueda de más ejemplos. Bueno, pues hay veces que, que si incluimos los términos en cualquier campo, que como he dicho yo antes, es busca en título, en materia, en descripción, resumen, etcétera, en parte de, de la publicación, pues por ejemplo, eh, a lo mejor me sale mucha cantidad. Entonces, pues vamos a, a especificar un poco más y lo que quiero que me recupere libros de una materia en concreta, no, determinada, por ejemplo, eh, no sé, eh, relaciones internacionales, eh, y Europa, en Europa. ¿Vale? Eh, si le pongo otra vez las comillas, como he puesto yo antes, internacionales. Oh, aquí me falta algo. Internacionales. Vale. Pues eh, va a buscar relaciones internacionales, no relaciones plurales e internacionales. Y Europa, pues bueno, no hace falta porque no, porque es una sola palabra, ¿no? No va, no va a buscar. Vamos a ver. ¿Cómo nos da? Pues nos da 99 resultados, ¿vale? 99 resultados con de documentos, sea el formato que sea, en el que la materia contiene relaciones internacionales y, y Europa. Ambos conceptos, ¿no? Entonces, eh, vale, pues eh, a lo mejor son demasiados, ¿no? Eh, este tipo de... de de resultados y ya como he dicho antes pues se puede ir eh, filtrando por ejemplo artículos de, de, de revistas no pues me dice que da 27 libros pues 66 vale incluso por la fecha no a lo mejor pues a ver vámonos al filtro de fecha no pues yo quiero no sé no quiero cualquier fecha no muy antiguo quiero que encontrar libros que sean un, un poco más, más recientes pues no sé, de 2019, a ver, ay, perdón, de 2019 a, a 2021, a ver qué nos encontramos. Well, pues ya hemos reducido bastante a cuatro, a lo mejor es demasiado, ¿no? Y tenemos que darle un poquito más de. Más, más, la franja de, de, de fecha, pues que sea más, más amplia, ¿no? Otro, otra búsqueda, venga, vamos a hacer otra búsqueda, a ver qué, no, qué nos hace. Por ejemplo, política ambiental eh, política ambiental por ejemplo Espérate, vamos, a, vamos a hacerlo en condiciones vamos a limpiar vale limpiar resultados en materia política ay, perdón ambiental vamos a buscar a ver bueno también muchos muchos resultados 1827 muchos o pocos bueno dependiendo cómo se, cómo se vea de acuerdo vamos otra vez por libro venga por libro muy bien seguimos teniendo 804 bastante vamos a filtrar por por, por años no por ejemplo de 2015 a ver, 61. Ya vamos teniendo menos, ¿vale? Bastante menos. Entonces, disponible en biblioteca nos daría, como hemos dicho antes, el papel. Disponible en línea, pues lo que sería la eh, en línea. Bueno, vamos a hacer otra, otra prueba. Venga, vamos a limpiar. Vamos a hacer otro tipo de búsqueda. Prueba. <ríe> Por materia. Venga. Otra, otro tipo de, de búsqueda. Vamos a poner. Vamos a poner infancia. Eh, infancia por un lado y en materia redes sociales por ejemplo ¿Vale? vamos a bien vamos a buscar a ver nos da 23 resultados pues quizás sean pocos, ¿no? Porque como tampoco sabemos que lo que queremos buscar son pocos. este tipo de, esto, Estos resultados, ¿cómo podemos ampliarlo? Muy bien, pues si nosotros, por ejemplo, ponemos, le añadimos además que busque infancia o el término en inglés, porque hay que tener en cuenta que no que... Eh, eh, lo, la, eh, la, la, el tipo de información, ¿no? los artículos, etcétera, estén escritos en inglés, que hay muchos más que en español, sino que además los que están en español normalmente están descritos, no, la materia está descrita en inglés, con lo cual presumiblemente van a da, va a dar mucho más mucho más resultados. Y en redes sociales, pues ponemos, por ejemplo, <coughs> pues social. Eh, vamos a hacer la búsqueda a ver que a ver si ampliamos estos resultados. Pues sí, bastante más, 1340 hemos encontrado, ¿vale? Entonces, ahora eh, nos, nosotros vamos ahora a intentar pues, localizar eh, artículos, ¿vale? Artículos científicos, artículos de investigación. Como veis, también hay artículos de periódico, bastante libros, reseñas, etcétera, incluso algunos tipos más de documentales. Entonces, vámonos a, a, a los artículos. Vale, nos quedamos con 927, vamos a también ahora a filtrar porque queremos aquellas, aquellos artículos que están en revistas revisadas por pares, pues le damos aquí a, a filtrar, muy bien, eh, también bueno, por, por ejemplo vamos a filtrar por fecha no porque queremos los últimos, los últimos estudios ¿no? sobre este, este tipo de, de, de temas, pues eh, no sé, los últimos años ya tenemos 265 resultados, ¿no? Que así pues, sería más fácil de, de abordar, ¿no? De abordar el toda la información que nos han dado, no podemos estar consultándolos todos, ¿no? Tenemos que empezar a, a filtrar y a definir por aquí. Eh la información que vamos a necesitar consultar. Entonces, otra de los filtros que podemos usar, bastante útil, es dependiendo de, del ámbito en el que queremos buscar el estudio, pues nos vamos a la fuente de donde donde está, donde es, a, desde donde ha recuperado, ¿no? O donde se encuentra pues alojado ese ese artículo de esa revista, ¿no? Pues como veis, pues en Scopus, la web a usar en Medline. Si, por ejemplo, nosotros queremos verlo desde un punto de vista de sociológico, ¿no? Pues, por ejemplo, nos vamos a asociar y calastra filtramos. Vale, entonces, pues ya tenemos 62 resultados. <coughs> ya por aquí pues, podemos empezar a manejarnos. No y accediendo, pues, pues no sé, hay artículos en español, o hay en inglés, eh, yo qué sé de la del editorial El Sevier, este no de, del Sevier también. No sé, vamos a entrar, por ejemplo, en este estaba disponible en línea está, eh, este artículo pues está publicado en esta revista ¿no? en social Science and medicine <coughs> y podemos saber pues a través del de, de sevier vamos a entrar en el sevier en la plataforma de sevier como estamos dentro yo estoy dentro de la universidad no me ha pedido que me identifique y poder y podré bajarme el pdf sin ningún problema. ¿Vale? Si estamos fuera de la universidad, pues nos vamos a tener que identificar. Entonces, como veis, me voy otra vez al catálogo Eureka, aquí en instrucciones de acceso desde fuera del campus, si accedéis aquí, se os explica las primeras veces, porque luego ya pues le cogéis el tranquillo, ¿no? que ya sabéis cómo es, eso explica cómo se accede a este tipo de, de plataforma cuando estáis fuera de la universidad, que en definitiva es identificaros. <coughs> en este caso, pues, eh, yo es que como estoy dentro no, no voy a poder hacerlo bien la demostración, pero uf, sería, bueno... Mmm, poner el, el, el, el, la, el usuario y contraseña de, de, de aquí de la institución. Lo primero de todo, nuestro correo electrónico institucional de la UPO para que nos pueda reconocer. Y ya después nos pedirá eh, la contraseña de, de los servicios personalizados. A ver, vamos a ver otro, otro ejemplo. Me voy de vuelta a los resultados. Vamos a entrar por aquí a este, por ejemplo. Este está pues, en la plataforma de revista 6, o SAGE. Igual entramos. Como digo, yo estoy, ya estoy dentro de la universidad, con lo cual no me va a pedir que me identifique. Y me podré descargar el, el PDF para, para su lectura. Y, y bueno, si se está fuera de la universidad, pues eh, habría que entrar en, en SINID eh, y luego ir siguiendo las la instrucciones. ¿no? En este caso, pues buscar Institucional Login. A ver si este me dejase alguna prueba de cómo sería. Que busque el nombre de la institución. A ver, Pablo de Olavide. Vale, Universidad Pablo de Olavide. Bueno, ¿ahora qué? Vale, y ya está. Nos ha identificado Universidad Pablo de Olavide y ahora lo que hay que hacer aquí es insertar tu usuario y contraseña de la universidad a mí realmente estando dentro no me hace falta pero para que para que veáis que esto debe de funcionar perfectamente ya nos está identificado a través del iris y, y bueno me hubiera, ya me hubiera permitido en este caso entrar en el pdf ¿eh? lo que pasa que como digo estando dentro de la universidad no es necesario eh, cuando las búsquedas las queréis concentrar en alguna base de datos así eh, concreta de vuestra materia, y vuestra disciplina, otra de, la, de las cosas que podéis hacer es eh, dirigiros directamente a, a la base de datos en sí. ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Pues entrando en base de datos aquí arriba, base de datos de AZ, que son aparecen todas las bases de datos que tenemos suscritas desde la universidad, de la biblioteca, y, a otro, y otras que son de libre acceso, pero que las tenemos aquí recogidas porque consideramos que son de importancia pa, para el estudiantado. Entonces, pues aquí, por ejemplo, podríamos seleccionar, pues no sé vosotros de qué, de qué, de qué grado sois, ¿no? Pero, no sé, pues, ciencias sociales. Eh, aquí tiene todas las bases de datos que tenemos suscritas eh, sobre ciencias sociales y, y libros electrónicos. no Y si nos vamos, por ejemplo, pues tenemos indicadas cuáles son las más populares, no su uso y si nos vamos pues por ejemplo a Sociológica Abstract que es una, una de ellas se accede igual si estáis fuera de la universidad os tendréis que identificar algo parecido a lo que hemos visto antes con la otra plataforma si estáis dentro o no porque como veis nos está identificando universidad Pablo Lavide la interfaz de búsqueda de la mayoría de las bases de datos es parecida a Eureka en el sentido que tiene una búsqueda básica una búsqueda avanzada en la que podremos pues hacer la, la, la búsqueda como como hemos hecho antes, ¿no? Parecida, ¿no? Por ejemplo. Vamos a hacerla en inglés porque realmente es como mejor. Vamos a materia. ¿vale? Buscamos, por ejemplo. Y ya pues nos da 97 resultados en el que algunos lo que nos dará será la cita, el resumen, es decir, no accederemos al texto completo, pero otros sí. Entraremos al texto completo y nos lo va a estar indicando aquí que podemos acceder al texto, al texto completo, en este caso porque es Open Access. ¿Vale? La, la facilidad que tiene o bueno o, o la ayuda que tiene esta, la base de datos eh, temática sobre algo es que bueno que no solo aportan eh, artículos de revistas sino también pues, otro tipo de, de, de fuentes, ¿no? como veis aquí. ¿no? Ponencias, tesis doctorales, etcétera. Además, eh, si nos vamos a la búsqueda, perdón, a la avanzada, eh, la mayoría o, o mayoría de base de datos pues, contiene lo que es un tesauro, que, que lo que hace es que te indica con qué términos están descritos los, los documentos entonces, y cuáles están relacionados. Entonces, si, si, por ejemplo, antes que hemos puesto esta, por ejemplo, ¿No? a ver. Pues te dice que existe también este, este, este, este tipo de, ¿no? de término clave que puede, por el que puedes buscar. Y si buscas network, por ejemplo, pues te dice que términos relacionados pues pueden bueno, es ser este tipo. Entonces los puedes ir añadiendo, y al añadirlo, lo que hace es que lo añade a, a tu búsqueda, a tu interfaz de búsqueda, y vas añadiendo así pues, pues más términos para, para hacer una búsqueda. Eh, a ver, mmm, me estoy pasando del tiempo, no sé si tenéis prisa, no tenéis prisa, no me gustaría, no me gusta de pasarme del de, de tiempo, entonces, yo creo que cinco minutos más y terminamos de ver dos o tres cosas que me gustaría enseñaros, si os parece bien. ¿De acuerdo? ¿Tengo feedback por ahí? Que, supongo que sí. Es que no quiero salirme. Supongo que sí. Sí, okay, vale, vale, perfecto. De acuerdo. Venga, eh, lo que yo quería mostraros son. Por un lado, eh, el tema de, de, que hemos visto antes, de cómo localizar tesis o, te, o en los repositorios, que igualmente, en bases de datos, aparte de filtrar por materia, podemos filtrar por tipo de bases de datos... Veis que son bases de datos referenciales bibliográficas, los catálogos, herramientas de descubrimiento, etcétera. En este caso, pues nos podríamos ir a portal de tesis doctorales y trabajo académico y aquí pues, vamos a encontrar una serie de ellos, ¿no? Tienen el plus uno de que en español son de los más solicitados y, y entraríamos en las tesis, hacemos nuestra búsqueda así amplia. Y, y podríamos pues pues consultar eh, no el texto completo pero sí de qué va y en qué universidad se supone que está alojada y ya pues una posible solicitud si el, el autor de, de la tesis pues pues eh, da el permiso dependiendo de, de los derechos que tenga pues será de una forma u otra eso por un lado eh, por otro lado el tema de de los, de, los, de los textos legales, que no sé si en vuestro caso os hace falta o no, pero bueno, comentaros que en Eureka, eh, en la Eureka se indica un montón de, de artículos de documentos, pero es verdad que los textos los textos legales, la, la legislación, la jurisprudencia, no es, no están indizados. Lo que sí están indizados son la, la, lo que son los libros doctrinales, ¿no? estudios que, que, que hablan sobre, sobre normas, sobre leyes, sobre doctrinas jurídicas. Eh, a través de Ureca, sí se puede buscar ese tipo de documentos. Pero lo que son lo, el contenido que viene, los portales jurídicos, que es donde recuperamos pues, legislación, jurisprudencia y doctrina, hay que acudir pues, a, a, a los portales en sí. ¿no? Entonces, en este caso, pues, podéis hacer el filtro pues, desde aquí. no eh, Os vaya a la materia ¿no? Derecho, no y aquí os vais a encontrar lo, los portales jurídicos a los que la biblioteca, pues con la suscripción os da acceso, ¿no? Desde Aranzadi, <coughs> tiran, Aranzadi tiran, tiran online o VLS, o Quemementos. También hay, bueno, son legislación europea que ¿no? que son de libre acceso y también desde aquí podéis encontrar el enlace. Los portales jurídicos, la mayoría son muy parecidos. Vamos a entrar en este de Aranzadi, por ejemplo. <coughs> Igual, si estáis fuera de la universidad, os vaya a tener que identificar. Yo estoy dentro y además me he identificado previamente. Esto no quiere saber nada, fuera. Vale, accedemos a la base de datos. Vale. Y igualmente pues, va a tener una caja de búsqueda ¿no? global, así para empezar a meter términos, no sé, cuando muchas veces hay que empezar a investigar, pero no sabe muy bien por dónde uno definirse, y también pues está la búsqueda asistida y por filtros que, bueno, eh, según el ámbito geográfico o la, o la especialidad de jurídica de actividad. También se puede eh, ir moviendo por aquí por las pestañas ¿no? y buscar pues legislación con su con sus datos identificativos en concreto, no jurisprudencia, documentación administrativa, de formulario, etcétera. Entonces, la, la mayoría de, la, de los portales jurídicos, todos tienen una guía de, de uso elaborada por la biblioteca, que, la que podéis consultar en cualquier momento para que sea vuestra consulta mucho más eficaz. ¿Dónde están esas guías de, de uso? Bueno, eh, cuando entramos en, en bases de datos, van a estar enlazadas aquí en cada una de ellas, ¿veis? Guías de uso, guías de uso, si entramos, nos vamos a la guía de uso en concreto y aquí se explica pues, cuál es el contenido de esa plataforma y, y los tipos de búsqueda y, y qué podemos hacer con los resultados, etc. Y si nos vamos a guías de la biblioteca, pues aquí vamos a encontrar todas las guías de bibliotecas que... Que es, las dos, todas las guías que se han hecho. Una serán de, de recursos electrónicos, ¿no? Aquí tenemos Aranzadi, se explica cómo se trabaja con Aranzadi, etcétera, o de AlnED o Oxford, o ProQuest, cada una de las bases de, la de datos. Y también eh, vais a encontrar. Eh, Guías temáticas, guías temáticas. estas son eh, las que, la, en donde recogemos aquellos recursos ¿no? de información que pueden ser de interés para la disciplina en concreto, por ejemplo, esta de administración y gestión de empresa, pues eh, os vamos a ir recopilando, ¿no? tenéis un listado pues, de las obras de referencia, tanto básicas como generales, con, con, con una búsqueda de diccionario en gestión de empresa, por ejemplo, en este caso de negocio, y después en cuanto a recursos de información, los generales, Eureka como hemos visto y los, los motores de búsqueda académicos, así como las bases de datos que tenemos ¿no? eh, sobre administración y gestión de negocios en concreto. Estas que están aquí. Avinfo de ProQuest, ¿eh? todas estas ideas, Orbi, Sabi y después pues recursos generales en ciencias sociales. Están aquí. ¿Vale? También para consultas de tesis TFM y TFG, pues recolectan el enlace de Alné, ATSEO y otros de proveedores, ¿no? Como ESCO. E incluso una última pestaña, pues, pues, donde incluimos aquella, aquello, el recurso que creemos que también puede ser de vuestro <coughs> interés, ¿no? Como organismos oficiales o, o blogs. O, o, bueno. Dependiendo de la materia que sea, pues será una cosa u otra. Entonces, no sé si tenéis alguna duda, porque yo quiero ir terminando, que me he retrasado bastante en la formación. No, y no sé para, si tenéis para. alguna duda. Eh, sí, yo creo que está todo más o menos perfecto. Entonces, eh, lo que sí, como ha dicho, siempre tenemos que estar registrados, no eh, eh, acceder desde nuestro propio usuario para que no nos pida otra vez la identificación y tal. Sí, una vez que te identificas una primera vez, en una estás, lleva una jornada de, de, de, de, ¿no? delante del ordenador o donde sea, tú te identificas en uno de los recursos y las siguientes veces que vayas entrando en esa misma sesión, en otras plataformas, ya no te lo va a pedir, pero sí tienes que identificar, estando fuera de la universidad, fuera de la universidad, tienes que identificarte con tu usuario y contraseña, el mismo que has utilizado para entrar aquí en el aula virtual o en tu correo electrónico de la, de la UPO o, o bueno, los servicios personalizados que, que tenemos todos como miembros de, de la universidad. Y sí, te tienes que identificar. Vale, eh, no sé, ¿alguna duda más, alguna cosa más que queráis comentar? ¿Todo bien? Bueno, pues perfecto. Pues disculparme por el retraso. No, gracias a vosotros.